Durante los desastres naturales, ningún tipo de tecnología de comunicaciones es 100% confiable. ¿Qué haría usted para comunicarse si no pudiera utilizar sus dispositivos ni Internet? En caso de emergencia, no dependa únicamente de su teléfono. Tome medidas para prepararse. Organice una maleta para emergencias y en ella guarde una radio portátil y pilas de repuesto. Tanto los servicios de emergencia como las empresas de telecomunicaciones Trabajarán afanosamente para reconectar los servicios, pero puede llevar su tiempo. Prepárese, así estará protegido e informado.